Buenas tardes amigos y amigas de La Hora de Urlingan, comedor, volver a empezar, barrio San Damián en Urdingan con el ministro Zabaleta. Disculpa la formalidad Juanchi, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, cómo va? Un Te gusto. vemos trabajando con la gente, siempre descontracturado, haciendo que se sienten para escucharlos y demás. Una semana de mucho trabajo. Sí. Estuvimos en San Juan el día martes, todo el día, en el marco de, de, de esta nueva tarea que que comenzamos con bueno con el control, la evaluación de las auditorías del programa Potenciar Trabajo, junto al gobernador Uñac, eh, en la provincia de San Juan, como les decía recién, la Universidad Nacional de San Juan, firmando firmando invitar. convenios, las auditorías se van a hacer uh -huh. con, con los estudiantes y las estudiantes de las universidades públicas, eh, en territorio, en lugares como este, vamos, sí, a, ir, sí, sí. vamos a ir también a destacar el trabajo enorme y el acompañamiento de beneficiarias y beneficiarios del Potenciar trabajo que, que cumplen este tipo de tareas. Claro. Eh, como, como Elvira, eh, que, bueno, que es beneficiaria del Potenciar y tiene un comedor y vemos que trabaja y hay 65, 65 chicos que, que todos los días concurren y no con hay que visibilizarlo, que, que la sociedad argentina vea que, que la, la, el programa social, la asistencia social... Se transforma también en acompañamiento y, y la enorme tarea también que han hecho Merenderos y Comoderos durante la pandemia, no, enorme tarea. Eh, bueno, recorriendo viernes a la tarde este, este, este comedor, eh, junto a las vecinas y vecinos de, de San Damián, recogiendo inquietudes, conversando, Esos son momentos donde hay que estar muy cerca, acompañar, eh, bueno, conversar, escuchar y, bueno, y a partir de eso también brindar soluciones, ¿no? para eso estamos. Para eso estamos. Con respecto a, al tema de la auditoría de las, de las universidades nos parecía interesante y también me parecía que iba de la mano de cuando vos reciente este, asumiste el cargo, al poco tiempo dijiste que había que combatir este, los planes en trabajo real, pero lo primero que dijiste. Y después es como que vino un acompañamiento de esta opinión tuya y ir reforzándola con todo este tipo de cosas de las autoridades. ¿Está la UTN? ¿Está la bastante, Hay una gran cantidad UBA, de UTN, las Universidades del Conurbano, como por ejemplo también la nuestra Universidad de Burlingame, eh, bueno, la Universidad de La Matanza, la Universidad de, de, del Chaco, del Noreste, uh -huh. la Universidad de Salta. Un trabajo mancomunado, insisto, para, bueno, para poder evaluar toda esta tarea y, y el programa Potenciar Trabajo. Por otro lado, eh, entender y, y hacerle llegar a, a quienes nos están viendo, que, que el gobierno va a seguir asistiendo, va a seguir trabajando en los distintos programas, en el día de hoy junto a, a Sergio Massa, uh -huh. que nos está acompañando en esto que usted comentaba, que vos comentabas, sí. es transformar planes, planes en, en, en, en, empleo, familiar, en empleo formal, claro. en, en trabajo uh -huh. registrado, uh -huh. en un nuevo decreto, sí. para que cada pequeña y mediana empresa, cada empresa que pueda contratar un beneficiario de este, de este programa, tenga una reducción del 100% en las cargas patronales, que ese plan potenciarse aparte del salario eh, durante un año, no bueno, acompañar, eh, en este caso, a, a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, en esta, en esta articulación. Y, bueno, y en definitiva, como decíamos recién, ¿no? Bueno, el comienzo, la semana próxima, de, de las auditorías en territorio. Cuando digo en territorio, vamos a ir a recorrer los polos productivos, todo lo que tiene que ver con el rubro vinculado al reciclaje, al a la a la, la producción de alimentos. Eh, bueno, trabajar, trabajar y trabajar. Y después lo que estaba muy bueno, que yo te lo escuché a vos, era el hecho también preocuparse por el que trabaja, ¿no? Es decir... Si quiere hacer eso, si quiere hacer ese trabajo, también verificar exactamente qué cuidar, es cuidar, que quiere hacer, ¿no? Cuidar al beneficiario, cuidarlo, cuidarlo es siempre el camino de, de la oportunidad, de la inclusión, de, de los derechos. Pero cuidar, cuidar al beneficiario, eh, que se sienta protegido y con la oportunidad de poder seguir trabajando. Hay un, hay un emergente, siempre digo que es la economía social, la economía popular en donde bueno, sectores excluidos del mercado laboral están produciendo su propio trabajo. Ahí también el Ministerio, el Estado, el Gobierno Nacional acompaña con, con herramientas, con materiales, con insumo, con capacitación, en en con, capacitación breta, con capacitación, eh, capacitación en oficios, en el marco de las auditorías, también brindar la posibilidad de que aquellos que no tienen terminado. Eh, sus estudios primarios, secundarios puedan tener terminalidad educativa la capacitación en los distintos oficios bueno, un trabajo que bueno, que se viene, se viene realizando en conjunto con, con las organizaciones sociales, en conjunto con la iglesia, con las iglesias con los municipios, con los gobiernos provinciales, bueno, protegiendo cuidando al beneficiario y dándole la oportunidad, en una Argentina que como decía el Ministro de Economía más ayer, sigue bajando los índices de desocupación, ¿no? Bueno, claro. eso que, que, que marca en un indicador importante de la economía y, y de la recuperación del trabajo, direccionarlo con cada beneficiario de, del plan potenciario. Y bueno, y en, lo, y en los momentos en los que tenemos, que tenemos libre, acá en Hurlingham, recorriendo, estuvimos en la escuela, en la escuela primaria 25. Saludando a los responsables de, de lo que es el sistema alimentario escolar. Bueno, también viendo cómo comen, cómo comen las nenas, los nenes. Eh, eh, bueno, nosotros, desde el Ministerio, eh, en conjunto con el Gobierno Provincial, duplicamos la asistencia del sistema alimentario escolar de 8 mil millones de pesos al año a 16.000. mil. Esa, esa cajita. Eh, que se llama mesa en un gran, una gran política pública del gobierno provincial. Tiene recursos invertidos del, del gobierno nacional para que no solamente eh, los chicos tengan la colación de lo que es el desayuno, el almuerzo, la merienda, sino también el módulo alimentario que se llevaban durante la pandemia. O sea, que estén bien, que estén nutridos como corresponde. Eh, bueno, saludando a las directoras, viendo el trabajo de las cooperativas que hacen a través del Consejo Popular la recuperación de colegios eh, en, en pintura, en obras de electricidad, Mucho en obras de gas, en, en obras vinculadas a la plomería, la recuperación de cada establecimiento educativo. Estuvimos en el Jardín 921, en Barrio Mitre, en el 922, ahí en en la calle Poeta Rizo, la vuelta del Club del Ciclón, bueno, entregando, entregando, entregando, <risa> entregando plazas secas, digo, todo lo que tiene que ver con material didáctico para, para los jardines, a partir de un programa de la Secretaría Nacional de, de Niñez, Adolescencia y Familia. Las horas que hagan falta, hay que trabajar las horas que hagan falta, digo, para eso estamos, somos servidores públicos, eh, bueno, y dedicarle también tiempo, tiempo a Burlingame, es importante seguir transitando las calles de Burlingame, escuchar a los vecinos saber qué es lo que necesitan, qué es lo que piensan y todo eso transformarlo en soluciones como lo, lo hicimos durante seis años Para cerrar, eh, te comento el otro día me tomé dos días sí. fui a Mar de Plata y me fui a chapalmada y que siempre vi sí. me acordaba de vos de cuando estuve en Ezeiza, por otra idea de vista sí, claro. los hoteles Bueno, una tarea inauguramos sí. junto al ministro Lames, el presidente de la nación Alberto Fernández la, la remodelación del hotel número 6 hay, hay nueve hoteles y se están recuperando todos a fines del 2023, Los van a estar todos, todos recuperados todos para albergar a, a casi 9.000 personas que se sí. puedan alojar en esa hora tan maravillosa de BAPROM. Yo miraba eso y miraba el contexto, y miraba. miraba la distancia y decía, esto fue hecho en el año 50 aproximadamente. Sí, aproximadamente. Sí, claro. Tú decías, en aquella época lo que fue gigante de esa idea, porque ves la perspectiva ahora, y decís, es una... Ah, siempre repito, no me canso, inclusión, derechos, igualdad de oportunidades para, para todas y para todos uh -huh. y, y mucho trabajo en el marco de, la, de las infancias, ¿no? Uh -huh. Estamos en la Semana de las Infancias, eso, eso. Hay mucho trabajo vinculado a las infancias, los espacios del primero de julio, desde el primero de julio hasta el 31 de diciembre, un espacio de primera infancia se inaugura en la República Argentina, tenemos más de 300 obras ya conveniadas, prácticamente todas en ejecución, o sea, nosotros sí... De verdad, vamos a llegar a hacer casi 1500 espacios de primera infancia durante el mandato del presidente Fernández, para que bebés de 45 días, a nenas y nenes de, de 4 años, puedan tener, puedan tener un lugar en donde se integren, tengan políticas eh, vinculadas a la educación, ¿no, cierto al cuidado, al cuidado de las, de las infancias. ¿no? bueno Uno aquí, pronto a inaugurar, lo vamos a hacer en el mes de septiembre-octubre, eh, al lado de la comisaría de William Morris, en el espacio de primera infancia, que va a albergar 180 bebés, nenes, en eh, dos turnos, 90 por turno. 180, 180 y tenemos familia, en construcción un centro de desarrollo infantil eh, en la calle La Patria, enfrente a las viviendas también, que está el 70% de, bueno, ya de obra y, y lo vamos a estar pudiendo inaugurar a fin de año. ¿no? Bueno, mucho trabajo del Consejo Olar, agradecido a Jorge Verón por la enorme tarea que tiene de, de, bueno, de mantener todos los espacios públicos y de poder recorrer, siempre en silencio, pero recorrer mucho como lo hacemos los viernes, los sábados, los domingos, Burlingame, cuando la tarea del Ministerio lo permite. Muchísimas gracias. Gracias. Eh. No, gracias. gracias